No te pases Pero Santillán en el bajo fuerte, por favor, en el próximo <tose> Yo me quedo en silencio Como tantas veces Abres la ventana se llama de bien, Corazón que estoy llorando, yo solo quiero darte luz, yo solo quiero luz. Gracias.